...¿Qué tal Pedro, cómo estás?... ...Hola, buenas tardes Javier... ...pues bueno, estamos encantados aquí... ...en Madrid Río, en las oficinas de Mapoma... ...celebrando que este año por primera vez... ...a nivel internacional, en Maratón de Madrid... ...va a controlar y a verificar su huella de carbono... ...y nosotros como Enor, os pues, vamos a ayudar... ...a realizar esa certificación... ...bueno, ese es el objetivo que nos hemos marcado... ...y para eso hemos buscado los mejores... ...fenomenal, también contamos con un socio tecnológico... ...Global Omium, que será la plataforma que os ayudará... ...a entender y a poder preparar el terreno... ...para realizar esa, esa certificación... ...en cualquier caso, yo creo Pedro... ...que habéis realizado durante mucho tiempo tanto el ayuntamiento como la organización del propio maratón muchas medidas cuéntanos algunas medidas que estáis utilizando sí básicamente eh, son tres medidas que, que me gustan a mí ...que la hemos aplicado a lo largo de estos años... ...primero es el reciclaje de todos los residuos... ...que genera la prueba... ...junto como bien dices el Ayuntamiento y Ecoembes... ...la segunda medida... ...es la incorporación en, en la prueba... ...de que todos los vehículos sean eléctricos... Ajá. ...y la tercera medida de cara a los corredores... ...que creo que, que es la más importante... ...respecto a, a ellos... ...es que todas las camisetas que reciben... ...son eh, ecológicas, de material reciclado... ...y los tintes que utilizan son ecológicos. Pues fenomenal, enhorabuena... ...la verdad es que este año será la primera vez... ...que se certifica el Maratón de Madrid... ...así que nada, estoy pensando en correrlo, ¿cómo lo ves? Bueno, 23 de abril tienes una fecha en el calendario ya... ...y tienes tres distancias, puedes elegir. Yo creo que me ir por la de 10 kilómetros... ...si te parece bien, ¿no? Perfecto. Pues ya, para mi edad y tal está bien, ¿no? Está bien, te espero. Pues, en meta. Pedro, muchísimas gracias por confiar en Enor ...y enhorabuena por este logro. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.